Mensaje. Miren, es tan así ya que los residentes no tienen no tienen la misma ayuda que tienen los ciudadanos norteamericanos, no la tienen la misma ayuda. Entonces todo el que se vaya allí se arriesga, ¿a qué? Porque quiere conseguir el sueño norteamericano. Ya que los pueblos no le garantizan a ellos, ni a nosotros tampoco, no nos garantizan siquiera la vejez, no lo garantiza la salud, la educación, un trabajo digno, porque estos pueblos son maltratados, sacrificados y e humillados por las potencias. ¿Cómo es posible que República Dominicana tiene oro, tiene plata, tiene níquel, tiene petróleo, y mira la condición en que estamos los dominicanos? Entonces, nos vende entonces ese espejismo, vamos todos para Estados Unidos, porque allí entonces nos garantizan la educación, la salud nos garantizan, allí nos garantiza un buen trabajo, nos garantizan la forma de sobrevivir, garantizar mi futuro. ¿Y por qué en República Dominicana? ¿Por qué en Haití, un país empobrecido? ¿Por qué en los países como Honduras, como San Salvador, Guatemala, el mismo México, ¿por qué razón no se garantiza una, un sistema económico donde se semeje más o menos al imperio norteamericano? Ahora bien, cuando el imperio norteamericano ve que estos países están avanzados, entonces va y le tranca en el juego. O sea, es de doble vía la cuestión. Si ve que un país de estos avanza en la parte tecnológica, en la parte científica... En la parte también de que los pueblos se están liberando, no le interesa, entonces va y le acorta la ayuda. Byron Macané dice, tú eres socialista, tú eres un corrupto. Ahí está la ley de Maniaki, que fue un, un ruso que, que trató de, de luchar contra la corrupción y la transparencia. Entonces ahora cuando un país tiene parte de la corrupción y transparencia y tiene problemas con algunos corruptos que no le interesa a ellos, lo mete en esa ley. Por ejemplo. Cuando Hugo Chávez quiso hacer un socialismo hacia el siglo XXI y que el país iba avanzando en la parte económica sólida y fuerte, que iba sacando la pobreza, el caso Lula da Silva de Brasil, que iba sacando sacó 40 millones de la pobreza, a ellos no les interesa eso. Veían eso como algo terrible para, para, para las manos de obra que ellos quieren coger la tabarata de esos latinoamericanos. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué quieren con Latinoamérica y qué quieren también con los pueblos africanos después que lo explotaron, después que lo humillaron? O sea, ¿qué hace un ser humano que encuentra la oportunidad de emigrar a Estados Unidos, se va a los Estados Unidos? Porque ya en la psique humana existe, que es el país de la salvación del mundo, para cualquier tipo de desempleado. Porque ¿quién lava los platos en Estados Unidos? ¿Quién recoge la basura en Estados Unidos? ¿Quién hace los trabajos más pésimos en Estados Unidos? ¿Son esos, son esos inmigrantes ilegales. Entonces, este, este estado de, de, de tratar de sacrificar a los latinoamericanos por unas elecciones, por una campaña que viene a ganarse los adeptos de los blanquitos, es así. Hoy el mundo, el mundo, el mundo de los africanos, de los pobres de África, de los árabes que están allí también, que están ilegales, de los latinoamericanos y más de los mexicanos, pues usted verá que hay casi desierta de los reportajes que están haciendo de que estos muchachos que están ilegales allí, pues trabajan para conseguir su su dinerito y tratarlo de enviarlo ahora, si los Estados Unidos fuera más consciente estas personas que trabajan duro y le, que está ilegal, traten entonces de legalizarlo a ellos, que lleven sus documentaciones y trate también de que ese capital de esos impuestos que no se vaya, que también regrese también a los Estados Unidos porque los Estados Unidos por cada dólar que ustedes le saquen a Estados Unidos desangra la economía y eso es terrible para ellos porque están combatiendo ellos el narcotráfico no es por combatirlo, sino porque se dan fugas de capitales. Y esa fuga de capitales desangra la economía norteamericana. La desangra completa. Entonces, hay que tratar de que esa fuga de capitales no se vaya a otro lado porque ellos no la necesitan para negociación. País, el país más deudado del mundo son los Estados Unidos. Son 23 mil trillones de dólares que debe... Los Estados Unidos, Norteamericanos, diferentes países, cada rato están vendiendo ellos lo que es el bono soberano. De Norteamérica lo vende constantemente para sustituir a una nación con tantas eh, necesidades, eh, para suplir en el área educativa, de las jubilaciones, de las pensiones, para suplir en eh, el área de la salud. Y Estados Unidos es un país con, verdad, que. Yo lo elogio, yo soy elogio tanto a Estados Unidos porque su forma de solidaridad del pueblo norteamericano es excelente. Ese pueblo norteamericano, anglosajones, ese pueblo asiático, ese pueblo, ese pueblo árabe, africano, latinoamericano, que está aglomerado en Estados Unidos trabajando fuerte, ese pueblo son solidarios. Cuando van sus hijos a luchar, no quieren que vayan a luchar, porque a veces van por otras causas. En el, el caso de la guerra de Vietnam, ¿quién creó el rock and roll? Fueron los africanos que crearon el rock and roll. Es una forma de protesta contra la guerra, contra la parte racial. Y se crearon una serie de fenómenos también, en contra también de los afroamericanos. Y crearon una obra llamada, llamada LCD para eliminar a los negros. Y hay una serie de luchas hasta raciales que se han dado en Estados Unidos. y Higienicas vamos a llamar, que quizás el mismo pueblo no se da cuenta. Porque, como repetí al principio, quieren crear un Estado. Neonazista, neonazis, un estado con una raza blanca o azules y tratar de eliminar a todo aquello que no lo fueran anglosajones. ¿De quién era Barack Obama, afro afroamericano? Donald Trump, alemán, su familia. George Bush, su familia era toda de Inglaterra. Entonces no... No nos quedemos con brazos cruzados latinoamericanos. Si usted agarra entonces todas las latinoamérica somos todos emigrantes. Somos una tierra de emigrantes. Somos todos de la tierra y la tierra... No es de nadie. Nadie se lleva la tierra al cielo. Dejemos todos vivir en paz y armonía con la naturaleza, en paz y armonía con todo el mundo. Expresaba Fidel Castro con una locución en Brasil que hay una especie que se está desapareciendo, que hay una especie que la están mutilando, que hay una especie que llegará el tiempo que vas a proceder de completo que es el hombre Por la contaminación de las aguas De los ríos Por la contaminación de los mares Por la guerra eh, eh, bacteriológica Por las enfermedades creadas por el mismo hombre Y que ese hombre Va a ser un día desaparecido en de la faz de la tierra ¿Por qué? Por el consumismo que tenemos Ese consumismo está matando a todos Decía Fidel Castro, nosotros vamos a decir, mañana vamos a traer eh, ese fragmento de Fidel Castro cuando tuvo en, en Brasil, en una ocasión de las Naciones Unidas, cuando estaba Colo de Melo, donde expresaba Fidel Castro sobre el exterminio de esa especie llamada ser humano. Vamos arriba en breve regresamos en otro Análisis.